Ok, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia. He estado pensando en las cosas que uno debe tener por lo menos una de ellas en la vida. Y entre esas cosas que vale la pena tener es un traje hecho a la medida. Nothing suits me like a suit. Ya sé que el, el problema es que cuando uno tiene 20 años, uno tiene una silueta y una figura determinada y a los 50 esa figura pues ya no existe, ya creció. Pero a lo mejor si uno se cuida bien y uno procura alimentarse básicamente para mantenerse sano y cuidar su figura, un traje hecho a la medida está confeccionado para que dure 20 años o 30 quizás. Y vale la pena porque un traje a la medida es... Como la firma de uno. Es como, como un retrato perfecto de cada uno de nosotros. remember por qué nos up, James? La shows muestra que somos una force to be reckoned No le hablo tanto de un traje bespoke, que es como se le llama en inglés. Un bespoke es mucho mejor que un traje hecho a la medida, pero un bespoke, ah, en primer es muy caro. En segundo lugar, son muy pocos sastres los que lo hacen y le digo, bueno, en Savile Row, en, en Londres, es donde están especializados en este tipo de trajes. Pero también los hay en Japón, también los hay en Singapur, también los hay en Nueva York. Pero en todos lados son igual de caros. Incluso aquí en México, Antonio Solito le puede confeccionar a usted un traje bespoke. Pero está usted hablando de más de 150 mil pesos. Y tiene una serie de detalles muy interesantes. Por ejemplo, los botones del saco se desabrochan. Pero ojo, nunca se deben usar desabrochados, se desabrochan nada más como, como una de las características de un traje bespoke. Sin embargo, un traje confeccionado a su medida exacta por un buen sastre no tiene mucho que envidiarle a un traje bespoke porque le va a quedar igual de bien. Elija una, un tejido o tela de muy buena calidad que le ayude el sastre a escogerlos. Particularmente un, particularmente un tejido australiano o un tejido inglés o a lo mejor un tejido italiano como los de lo Seña Y ese tejido le va a servir para que le confeccione un traje que le quede exacto a la medida de usted. Recuerde que el saco lo tiene que envolver, lo tiene que envolver a usted perfectamente. No importa si usted es robusto, si usted es flaco o si usted es francamente gordo, no tiene importancia. El saco tiene que envolverlo y además ayudarlo a verse tanto más alto como más delgado, y eso solamente lo logra un buen sastre. Tiene que fijarse muy bien usted, qué sastre le va a cortar su traje. Elíjalo siempre, si nada más va a tener uno, elíjalo en color azul marino o en color gris oxford, es decir, en ese color gris oscuro, que es bastante neutro y que permite jugar con muchos colores de camisas y muchos colores de corbatas, lo mismo que el azul marino. Esto es importante porque es el único que va usted a usted tener, y si es el que, que vamos a tener, procure que no sea con dibujos o con, o con estampados o con tejidos que sean demasiado notorios, sino que sean básicamente lisos para que no llamen demasiado la atención, excepto por lo bien hechos que están y por lo bien que le quedan. Si usted se manda a hacer un traje a su medida y lo usa con mucha frecuencia, mejor todavía. Nada más, procure no mandarlo a la tintorería y procure plancharlo usted mismo con estas planchas de vapor que hay ahora. Esas que tienen un depósito de agua y usted lo, lo cuelga en el gancho y le pasa la plancha con vapor. Y eso es todo lo que hay que hacer. No los mande a tintorería y mucho menos los lave en casa, con la lavadora, porque los puede echar a perder. Se pueden quedar un poco demasiado brillosos y la tela puede perder toda su textura. Si usted lo cuida bien, tiene un traje para muchos años y un traje que siempre le va a quedar perfecto. Y sí vale la pena, porque luego los trajes que no, es, que no son finos, que no están hechos a la medida, que no, que no lo acomodan uno bien, van pasando, primero, van pasando de moda. Segundo, van dejando de calzar bien. Se empiezan a arrugar, se empiezan a doblar las solapas hacia afuera, se empiezan a, a, a abrir los ojales y de plano tiene que desecharlo. Mientras que un traje que le cortaron a su medida y bien cortado, le va a durar toda la vida. Esas son las cosas que yo creo que todo hombre debe tener siempre en su armario. Si no tiene uno todavía, vale la pena que se lo mando a hacer. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que cada vez que yo suba un video se los notifiquen. Hasta la próxima.